Confirmó una clara ventaja para Sergio Siliotto, candidato del Peronismo Unido y del gobernador Carlos Berna. Lejos queda el diputado radical Daniel kroneberger postulante de Cambiemos. Es la novena derrota consecutiva para candidatos provinciales alineados con Mauricio Macri. El peronismo también se impuso en la capital Santa Rosa y en General Pico. Cristina anunció que Alberto Fernández será el candidato a presidente y ella a vicepresidenta. Fue mediante un mensaje de casi 13 minutos que difundió este sábado a través de las redes sociales. Según afirmó la expresidenta, la fórmula encabezada por el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner competirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo, de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme, solo por un instante, un poco de humor feminista. Le he pedido... A Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. En tanto, al conocerse la fórmula Fernández Fernández, el presidente Mauricio Macri afirmó que volver al pasado sería autodestruirnos, Ratificó que el país va al rumbo correcto y dijo que la oportunidad del cambio no la vamos a desaprovechar. Lo afirmó en un encuentro con voluntarios llamados defensores del cambio en el club 17 de agosto del barrio porteño de Villa Porredón. Cada uno de ustedes tiene la fuerza, tiene la responsabilidad, y los necesitamos, los necesito de transmitir esto que estamos sintiendo, que esta oportunidad no la vamos a desaprovechar, que ya aprendimos, que el pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos, el presente y el futuro cambian, cambian todos los días, entonces por favor salgamos, salgamos juntos, ...como lo estamos haciendo... ...a la calle es decir, es por acá y creemos en lo que estamos haciendo... ...y sin miedo, sé que, hay, sé que en otras alterna alternativas políticas... ...hay demasiadas ganas de confrontar, de pelear, de agredir... ...nosotros no, nosotros tranquilos, pero con, con fortaleza... ...tranquilos para decir nuestra verdad... ...para decir nuestro sentimiento... ...porque este, este cambio está en el corazón de todos nosotros. En una entrevista realizada por Página 12... El precandidato a presidente Alberto Fernández analizó el país que deja Mauricio Macri y de temas como la unidad del peronismo, la negación con el Fondo Monetario Internacional y el futuro de la justicia. Extracto de la entrevista exclusiva. Lo que Macri dice es, una, es, es por él, porque nada es más destructivo que el macrismo en el poder. Nada, nada ha sido más destructivo para la Argentina que el macrismo en el poder. Lo que dice Lombardi... Don Barry puede ser un funcionario de alto nivel, pero no es un personaje de alto contenido político. Y me parece que habla con la superficialidad que hablaba cuando era parte del grupo Sushi. Yo no le, no le asigno importancia, sinceramente. Ni Cristina Esperón ni yo soy cámpora. Y además Cristina lo sabe. Porque un día renuncié y estuve 10 años confrontando políticamente con ella. Sociales. Referentes de los movimientos sociales se reunieron el pasado viernes con el Consejo Directivo de la CGT para analizar su participación durante el paro nacional convocado por la Central Obrera para el 29 de mayo próximo. Esteban Castro, Secretario General de la CTEP. Nos interesa que, que se vea la adhesión de todo nuestro pueblo a, a un paro contra un modelo económico, que es un modelo que empezamos planteando que era un modelo de transferencia de recursos a los sectores financieros. Después dijimos, bueno, es, un, es el gobierno claramente, después de las medidas que toma después del triunfo de, de medio término, eh, de sacarle la plata a los jubilados y a los trabajadores, dijimos, bueno... Sí, se le cayó el velo, es, es el gobierno del ajuste y la represión. Y ahora hay que decir las cosas como son. Hay una, un porcentaje muy grande de nuestra población que está pasando hambre. Muchos pibes y pibas de, de nuestro barrio que comen una vez por día. Entonces hay que definirlo como lo que es. Es un gobierno hambreador Elecciones 2019. Alberto Fernández comenzó la campaña electoral para Las Paso. El ex jefe de gabinete habló públicamente por primera vez... ...tras el anuncio de Cristina Kirchner... ...y afirmó que el objetivo es ampliar el frente. Estuvo en Santa Cruz junto a Alicia Kirchner... ...este lunes por la noche. Gobierno. Pese a que Marcos Peña... ...bajó línea hacia los distintos sectores del oficialismo... ...para presentar la candidatura de Alberto Fernández... ...con Cristina Fernández de Kirchner... ...como algo sin importancia... Lo cierto es que la decisión profundizó las internas que ya existían en el gobierno. Para algunos, no modifica en nada y en otros no encuentran razones. Andrés Ibarra, secretario de Modernización. De un día para otro aparecen estas decisiones, eh, en esa clara centralidad que ejerce la ex presidenta. Y no sabemos lo que puede pasar mañana o ...o pasado respecto de eso... ...si es una decisión definitiva... ...si es un globo de ensayo... Alejandro Finocchiaro... ...Ministro de Educación... Realmente alguno de ustedes... ...o alguien puede creer... ...que si la expresidente Fernández... ...va en la fórmula... ...no es ella la centralidad... ...no es ella quien va a tomar las decisiones... ...cuando se armó la alianza en este país la fórmula de la Rua Álvarez, por ejemplo ustedes tenían dos personas que eran los jefes de sus respectivos espacios políticos, entonces ahí uno podía tener alguna duda, en este caso no hay ninguna duda Horacio Rodríguez Larreta jefe de gobierno de la ciudad Bueno, nosotros no nos metemos en la, en la, en la estrategia, en las candidaturas de nuestra oposición, ellos deciden por, por su cuenta, eso no cambia para nada nuestra visión, nosotros seguimos trabajando realmente, no, no, no nos involucramos no nos metemos, no opinamos de los candidatos la oposición elige sus candidatos libremente. Y como vos decís, varios de los gobernadores, por más afinidad y buen trabajo que tenían con el gobierno nacional, lo cual es uno de los grandes cambios que ha impulsado el gobierno, que es trabajar con todos, no eran parte de nuestro espacio, con lo cual es natural que se identifiquen o que se organicen como ellos quieran. pero Eso no va a cambiar la actitud del gobierno de seguir trabajando cerca de cada provincia, de cada municipio, independientemente de quién lo gobierne. Judiciales. En tanto, el juicio promovido por el Poder Judicial, conocido como la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como principal protagonista, comienza hoy a pesar de la advertencia de la Corte Suprema respecto de la posibilidad concreta de que el proceso se declare nulo o sea interrumpido. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 no hicieron lugar a los nuevos pedidos de suspensión realizados por las distintas defensas. Policiales. Un artefacto que simulaba ser una bomba, pero que resultó ser una réplica de plástico, fue encontrada en la vereda de la casa de uno de los hijos del fiscal Stornelli. La división explosivos de la policía de la ciudad se había hecho presente frente al edificio para constatar el hecho. En tanto, la ministra de seguridad, lejos de restarle importancia, insistió en que se trató de un ataque mafioso un artefacto símil, una bomba con las características de una bomba sin ningún tipo de explosivo con lo cual eh, lo, que, lo que se genera es una situación de una amenaza, una amenaza dura porque es peor que este tipo de explosivos eh, eh, o, o de símil explosivos esté en la casa de los hijos que del propio fiscal, ¿no es cierto? Es decir, es más amenazante hacerlo en la casa de sus hijos es decir, es, es. un mensaje más Claramente, conocíamos la casa de sus hijos. Educación. En la mañana del lunes, una garrafa explotó en una escuela de Moreno. Se trata de la secundaria 27 del barrio La Esperanza, donde la semana pasada se había provocado un escape de gas. Son cerca de 90 las obras que no tienen gas en ese distrito, producto de la demora en las obras que el gobierno de María Eugenia Vidal se comprometió a llevar adelante luego de la explosión que terminó con las vidas de Sandra y Rubén en la primaria 49. Mariana Cataño, delegada de Suteba Moreno. Tenemos escuelas que están sin suministro de gas desde agosto del año pasado, nueve meses. En el verano supuestamente se tenía que avanzar en esas obras, pero las obras de gas quedaron pendientes. Las empresas no están siendo a terminar esas tareas. La posibilidad de comer en el comedor no existe. Meses de sándwiches de fiambre y jugo, porque no hay posibilidades tampoco de calentar agua para hacer algo caliente. No escuchan. A medida que pasan los meses y que los chicos están dentro de las aulas, se relajan. Judiciales. Comenzó el primer juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner, en el que se le acusa de direccionar obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. Sin pruebas ni pericias terminadas, el gobierno logró su objetivo de tener a la expresidenta en el banquillo durante el proceso electoral. Oscar Parrilli, ex secretario general de Presidencia. Oh, esto es lo trágico. Que hay un presidente que se ha dedicado a espiar, a perseguir, a pedirle juicio político a los jueces que, no, que fallan en contrario a lo que él piensa que tienen que fallar, ¿no? Vos recordás que él dijo necesitamos jueces que nos representen, otra vez dijo que un fallo de los jueces no es lo que habíamos acordado, hizo una persecución feroz contra la procuradora hasta que la obligó a renunciar, le han pedido juicio político al juez de Alesio porque está llevando adelante una investigación. La verdad que esta degradación de, del Estado de Derecho en la Argentina es inédito en la democracia. Democracia. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina. El objetivo que tiene es difamar, seguir, seguir tratando de demonizar la figura de Cristina Fernández de Kirchner y eh, aprovechar la campaña electoral para tratar de el gobierno de Mauricio Macri de, de, de bueno, de la figura singular, como dice Alberto Fernández de Cristina, algo que es imposible porque, bueno, el país está demostrando que está en un abismo, ¿no? Política. Mariana Zubich es parlamentaria del Mercosur y además mano derecha de Elisa Carrió e imputada junto a la diputada por espionaje ilegal con Paula Oliveto y Marcelo D'Alessio. En el canal de noticias, TN anunció que tienen pensado incorporar al candidato a presidente Alberto Fernández en carácter de organizador como una asociación ilícita. Acá hay nombre y apellido de personas responsables, entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Fue uh, aquel que eh, organiz... fue un organizador, él participó en los... Visitas a la Corte Suprema en lo que es la causa Ramos Padilla de Alesio. La denuncia nosotros eh, de, eh, presentamos ante el juez Bonadillo, donde señalamos a la expresidente de la Nación. Y ahora vamos a incorporar también a, al candidato a presidente de, de la Nación de la expresidenta. ¿Lo van a incorporar la en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia ¿En porque de, de organizador. De organizador. ¿De la asociación ilícita? Así es, sí, porque él era quien visitaba la Corte Suprema iba a ver a, al expresidente de la Corte Suprema, a Lorenzetti. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. Este, y bueno, la realidad es que intentaron evitar esto. Gobierno. Siguen las repercusiones dentro del oficialismo a raíz de la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. Si bien desde Cambiemos objetan que se le resta importancia al anuncio y que no modifica nada dentro de su espacio, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, trató de disipar las dudas al respecto y ratificó en una entrevista en Futuroc la estrategia electoral de la alianza gobernante, aunque tuvo un fallido que hizo que lo suyo no fuera muy convincente. Eh, ...nosotros estamos convencidos de, de lo que venimos construyendo... ...desarrollando y de lo que estamos haciendo... ...así que en ese camino nuestro candidato es, Mario, es eh, Mauricio Macri. Sociales. Movimientos sociales realizaron una jornada nacional de movilización... ...a las sedes de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social... ...en todo el país. Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular... Reclaman contra la suspensión de programas de trabajo, por el incumplimiento en los pagos a las obras de infraestructura social y por la declaración urgente de la emergencia alimentaria. Esteban Gringo Castro, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en declaraciones a FM Riachuelo. Esto nos obliga a salir a la calle y nosotros pidiendo, por favor, que no haya de parte nuestra situaciones de violencia, ¿no? Muchas veces cuando nos ponen de acompañamiento a la policía se generan roces, y una, una serie de cosas que también hay que tener en cuenta. Y nosotros trabajamos mucho al interior de nuestras organizaciones para que no se genere violencia, pero es una violencia que está claramente generada por que, la política de este Gobierno. Gobierno. En un acto junto a María Eugenia Vidal, durante una visita a un taller ferroviario en la localidad bonaerense de Mechita... ...Mauricio Macri cuestionó el programa de inclusión digital Conectar Igualdad... ...una política educativa instrumentada bajo el gobierno de Cristina Kirchner... ...lo comparó con repartir asado. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego... Era lo mismo, todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora estamos haciendo estas bases, estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Sociales. Falleció una trabajadora de la Biblioteca Nacional que despidieron mientras estaba en coma. Se trata de Amalia Chaparro, quien trabajaba en la biblioteca y fue despedida junto a sus otros compañeros de un día para otro. La mujer se encontraba internada por un grave problema de salud... ...cuando la echaron el primero de mayo. Javier Palma, compañero de Amalia... ...y trabajador despedido de la Biblioteca Nacional. Ese Es un día muy triste para los compañeros... ...porque la veníamos sosteniendo... Eh, ...todo su proceso de internación desde el año 2017... ...y bueno, ahora el 2 de mayo... ...cuando nos tocan los telegramas de despido... ...a muchos compañeros... ...a ella, sin importarles, sin nada de humanidad... Estos funcionarios macristas este, le enviaron un telegrama de despido y esto hizo que la compañera esté alternada, también agrave su situación, pasó a terapia intensiva, falleció el lunes y ayer tuvimos la desgracia también nosotros los compañeros de tener que acompañar sus restos a la chacarita. Recortes. El 23 de julio vence el plazo de la jubilación para amas de casa. Una política con perspectiva de género que reconoció las actividades del hogar como trabajo. El gobierno de Cambiemos decidió no prorrogar la política y asegurarse la fecha de finalización en vigencia de la propia normativa. Así. Las personas que cumplan más de 60 años, después de ese día y que no cuenten con los años de aportes correspondientes, no podrán iniciar los trámites para acceder a una jubilación por moratoria. Eva Saco, economista con perspectiva de género del Centro de Economía Política Argentina. Las mujeres que cumplan 60 años después del 23 de julio y ¿sí? que no tengan los 30 años de aportes para poder jubilarse no van a poder entrar más en las moratorias. Las mujeres que son amas de casa, las mujeres que están insertas de manera informal en el mercado laboral, ¿sí? una gran cantidad de las mujeres justamente no van a tener la posibilidad de jubilarse. ¿sí? Una gran cantidad de las mujeres justamente no van a tener la posibilidad de jubilarse. Ciencia. ...directores de al menos 65 institutos del CONICET... ...reclamaron al gobierno nacional... ...un plan de emergencia para salvar a la ciencia argentina... ...y desafiaron a las autoridades... ...a debatir públicamente el presupuesto destinado al sector... ...en una conferencia de prensa realizada en el Museo de Ciencias Naturales... ...del barrio porteño de Almagro. Juan Pablo Paz, investigador del CONICET. Nosotros desafiamos a las autoridades a debatir públicamente en los medios de difusión y demostrar con números concretos que mienten, miente el ingeniero Aguado, miente el ex ministro Barañao nos da vergüenza decirlo pero es así este cabildo eh, abierto termina hoy con este acto unitario y masivo y se llevó adelante en todo el país y es un hito más en la lucha del sistema científico del sector científico, de los trabajadores del sistema científico en defensa